Hola, soy Juan Luis Bengoa, salesiano cooperador del centro local de Salesianos Atocha en Madrid y soy salesiano cooperador desde el año 1985, que hice mi promesa junto con Puy mi mujer. Eh, el año pasado eh, nuestra hija Garasi hizo la promesa también, con lo cual somos una familia llena de salesianos cooperadores. Eh, a lo largo de estos años he realizado diferentes servicios a la asociación, tanto a nivel local como provincial o regional, eh, Bueno, realmente nacional, que fue cuando lo, lo desarrollé. A nivel local he sido vocal de formación, administrador, vocal de jóvenes y coordinador. A nivel provincial he sido también vocal de formación, vocal de información, eh, vocal de jóvenes y coordinador provincial. Y a nivel regional, en aquella época nacional, eh, fui precisamente el administrador, eh, con lo cual pues cuento con una experiencia previa que me puede ayudar a desarrollar esta candidatura eh, que, a la que me propusieron desde el Consejo Provincial a través de la coordinadora. Eh, bueno, mis intereses personales no existen y sí que existe un interés a nivel de asociación que es el seguir potenciando el sentido de pertenencia a la asociación a través de la solidaridad económica. Solidaridad que, que depende de cada uno de nosotros y no de una cuota que como tal no debería de existir, eh, ya que si una persona no tiene nada que aportar eh, porque está en el paro eh, y da cero euros, estará aportando el 100% de lo que tiene. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es eh, concienciarnos de la necesidad de mantener la asociación a través de la solidaridad económica a partir de lo que cada uno de nosotros tenemos para aportar. Gracias y espero contar con vuestro apoyo.